Escogen nueva Miss RD, la joven Andreina Martínez, representante de la comunidad dominicana en USA. Es la nueva Miss República Dominicana Universo 2021. La modelo fue coronada la noche del domingo 7 de noviembre en el concurso celebrado en el Centro de Convenciones de San Bill, transmitido por Colorvisión Canal 9. Sobre el concurso, su directora Magali Febles dijo que el objetivo de contribuir con la preparación de las aspirantes coronarse como la representante de Quisqueya ante el certamen de la edición 70 de Miss Universo a celebrarse en diciembre en Eilat, el Mar Rojo, en Israel, en el mes de diciembre. Sin embargo, el certamen ha vuelto a estar plagado de críticas, principalmente desde las redes sociales que han catalogado el evento como uno de los peores de la historia. o sea que se llevó todas las miradas, las redes sociales la destacaron, eh, al punto de volverse tendencia nacional. Vamos a, ver, vamos a ver si la buscamos, la buscan ahí muchachos, la imagen de Ashley Giner de Santo Domingo Oeste, quien con su participación la organización pretendía enviar un mensaje de inclusión y aceptación. Eh, sin embargo y ahí vemos pues los comentarios acerca del concurso fueron principalmente del evento donde, desde los presentadores pasando por la vestimenta la propia producción del evento y sus errores la selección de las candidatas y la sí, poca bien, preparación de las mismas la directora <risa> febles tampoco se salvó de las asesas críticas contra el evento señores Eso fue una y vámonos todo, y criticar, todo. Eh, la, la selección de modelos, de vestido ¿a dónde fue? ¿Quién fue? ¿Por qué Todo. eligen a esta Todo, ¿por qué no nada entonces? ¿Por qué no cancelan? Y, y, la, y otra cosa también, la poca promoción que se le dio. Sí, porque yo. No la poca promoción que se le dio, porque es un evento que concita la atención nacional, ¿eh? Claro. Porque un oye, un domingo en la noche o un día de semana, cualquiera. Para ver, verdad, y ver quién sería después de que Amelia La Vega pues dejó ese listón bien alto y que nadie sí. ha podido eh, superarlo. Superarlo. Pero entonces todos los años, en los últimos años y tengo, y tengo que decirlo yo responsablemente, ese evento se ha convertido en un desastre. Ha sido un toyo y el de este año no fue la excepción. En mi República Dominicana con Magali Félix ahí es un tollo todos los años. Nunca pasa algo bueno. Siempre pasa algo que, óyeme, y eso, mira, las favoritas eran... Villalona, Agua, pero si usted quería, que usted tenía que votar, si usted quería una favorita este de ahí, no se podía votar. ¿Y cómo hacen eso? Ah, ¿sabes? eso es por jueces y por cosas. Pero oye, las favoritas del por público, según no en las redes, vaina. en las redes, fueron La Vega y... Y, y Asua eran las dos favoritas del público pero ganó esta muchacha Andreina Martínez Fournier que es la representante de la comunidad dominicana y ella era el USA. apellido iba a ganar maldito ¿no? <ríe> no pero a, a, aquí a, a, tengo a los lambones iba a ganar de Fournier Fournier iba a ganar <ríe> ¿Qué no, apellido? que apellido no, que, que no es que no es mala la joven ¿eh? no, es, no es fea ni nada Se, eh, es so vendido, Villalona. Eso ya, ya sabemos que todo eso es vendido. Ay, claro. Porque se llevaron a Ashley Jr. de San Domingo eso, ¿verdad? Que la participación de ella tiene que ver con inclusión y aceptación del estereotipo, ¿verdad? Mentira. Entonces, eso fue pataponchín. Eso fue vendido. No, eso, eso. ese es el cebo que utilizó eh, Magali Félez para desviar la atención. Porque como ella sabe que eso no sirve, uh -huh. en mi República no sirve, entonces vamos a poner a alguien para que. Deviar todo eso y hablar de para que hablen de eso más que de la propia premiación. Yo vi eso, de verdad, y, y yo vi los errores, vi los tollos ahí de eso. Y de verdad, un desastre en mi república, otra vez. Entonces, yo le digo con amor y con todo el respeto que se merece a Magali Feble. Magali Feble, sálgase de ahí, renuncie. Ya está bueno, ya. Póngame a Villalona ahí. No, a mí no, porque yo no sé de esa <risa> vaina, pero... Yo, yo he escuchado varias críticas de, de, de esta dama, de, de feble, y también con un local, una vez hubo un problema. Sí. Como que era algún problema. Es como media problemática la señora. Y que salió, y que salió en eh. la cuarentena. Y que en medio de la cuarentena ella se salió, y se contagió de COVID, pues, se salió en medio de la cuarentena, se salió y... y tú, ¿Salió de dónde De su casa. O sea, todo cerrado. O sea, que salió. Ajá, salió, no que se salió. Violó ella... la regla de quedarse en casa estaba presa ella no estaba, estaba en su casa Pero se salió y se salió de su casa <risa> <risa> A ver si me la ponen ahí los muchachos ahí Ashley Ginner eh, ¿Cuál es? La de vestido rojo. Eh, eh, sí, que en, en traje de baño, traje de baño rojo, ¿verdad? La que estaba rellenita Ah, sí. okay. Hay mucha gente que aplaudió que ella participara en ese concurso. No, no, pero vamos a respetar. No no no, no, no, no. Oye, oye, esto, oye, esto. Vamos a respetarnos. Hay mujeres ahí que se esfuerzan para tener un buen físico y pues está bien no se puede criticar que ella tenga un chingo el ese tipo de cosas pero ella misma. Ella fue que la que ganó se... no no no no pues no puede ganar pero que y por qué no, ha... ¿Eh? ¿Y ¿Y no puede ganar por qué no puede ganar porque tienen que respetar porque que hay... Respetar hay mujeres no no no, no, no no no espérate <risa> hay mujeres que se esfuerzan para tener un buen físico hay para participar y ese tipo de cosas entonces esta mujer con esta barriga no me puede ganar pero... no por barriga no no no no no no no no Respetamos no. los estereotipos, es bueno que ese tipo de no cosas pruebas, pero yo yo creo tiene que una una de respérate no, no hay ninguna falta de respeto, porque como ella pueden, ella puede también. Ella puede, pero yo creo que en un certamen donde las mujeres se ven bien físicamente. Ah, ella puede, no se ve bien físicamente. No, porque eh. no, ¿Por qué, no? O sea, pues, tienen muchos chichos y mucha vaina. ¿Qué tiene ¿no? que ver los chichos? Porque va a durar para siempre los, chicho. está, los está, chichos. Los chichos no duran para siempre, yo, hermano. la foto de nuevo, vamos a enseñarte la acuerdo. Vamos a enseñártela aquí. De acerca va que esa mujer ella está, ella ahí, mujer está alta, papá, ande figura, algo. Tú pasa mira No, y ella no, también lo puede hacer. ya no lo puede hacer, pero tienen tienen que mejorar eso porque no luce donde hay mujeres bien físicamente, esa mujer no puede pero, estar que estar pero que ella está bien físicamente. Ella está bien físicamente, que su metabolismo bien, o sea si así ya. Pero le falta ella no, no, pero que no, eh, no uh, tenga condiciones de, de participar en ese sector. Sí, estado, ten ¿verdad? condiciones de participar lo pues, que haré de su no gana. No importa. Y como pero donde es, hay mujeres, Aquí para abajo. Eh. Donde hay mujeres que se ven bien físicamente, pero tú estás metiendo el estereotipo pink, ahí, que las que tienen cosas, que estar son las que tienen que, que estar muriendo blackísimas que, que van a su gimnasio, que se fuerzan para estar ahí, entonces no puede venir a gorda a meterse como yo. Yo dije, dije, dije con mi cara bonita, no, porque a mí hay es que aceptarme porque yo. yo claro, Eni, no, que hay que aceptarla, eh. Los tigres que se matan comprando su vaina, su proteína para estar fuerte. No, no, no, no. Está prohibido. No, no, no, no, es que eso no está prohibido, eso no está, no está prohibido, prohibido pero no ella, es ella, ella no está prohibido, pero ella tiene que respetarse. Y tiene no, es que, que, que no ser es que ella, está... es que no, no es ella que tiene que respetarse, no no no no no ella, ella, ella. Ella, ella, ella no, no tiene no, que, respetarse, no. que respetarse, que tiene que respetarse pero solo ella, oíeme, Neto, esto Golden Neto, no, ¿Nesto? ¿No, a ¿Pero no, no, pero Guido le va arriba, él está en mundos, y mira la que ganó de, pero, pero, yo no de mujer, pero yo no le veo, pero yo no le veo el físico Neto, mira, Camila, no va a durar siempre, Camila, no importa, el concurso, Camila, Neto, mire, el problema es que no es ella que tiene que respetarse. No, ella es que tiene que la la permitió entrar pues, a eso. Magali Feble y la permitió. Magali, váyase de ahí. Eso es lo que eso tiene, lo que era. Eso es lo que tiene que respetarse. Okay, tiene que respetarse, pero si no, por está ejemplo, ella quiere participar. gorda. no importa, no importa, eso está gorda. en gorda se y llora? Guadalupe ella no es gorda directamente, pero comparado con las otras modelos que están participando en el, con, en el concurso, está gorda. Está más fuerte, no no importa, está gorda, está bebé, más fuerte. Pero gorda. es lo que yo digo, es lo que yo digo, y esto es un ejemplo. Esta discusión es el ejemplo de lo que yo digo. magali fue, utilizó a esa muchacha para distracción del todo, para que se hable más de ella que del tollo que fue mi república. Programas 15, se le decir que hace una joven así. Dios porque mío, si siempre. Lo no, lo hermana, oye en las redes. Oye, que me oye. acaben. ¿Qué importa? Que acabe, o sea, claro que esa, sí. En otro país, esa mujer la manda, la mano no le vuelva después. Yo tengo 100 comentarios mentira, que, me, que, que me lo acaben a en la, Llamando en la gorda esa belleza. Mentira, porque en no, no, el no, certamen de belleza. En los Pero no físicamente, tiene demasiada barriga para participar en un certamen. Mira, deja tú lo que era, Camila. Deja tú lo que era, Camila. La mujer está gorda para participar en. Déjate certamen. eso, en los certámenes de Victoria's Secret Pone mujeres de todas las certamen tallas certamen de Victoria's Secret Pero Estamos ya hablando de Miss Universe Para participar en Miss Universe ¿Y qué importa, Angel? Puede ser, no importa que tenga el, el color El físico el... tuyo no va a durar el día entero No va a durar la vida entera Tú te vas a caer el también sí. El físico tuyo no va a durar la no vida entera. Hace rato el físico no, está caído. No, no, hace rato. No, no, no. Hace pero rato que te No, no, no. Mira, ninguna mujer, ningún hombre tiene derecho a criticar. Está bien, pero... pero, lo pero no, lo no lo estamos criticando. No lo estamos criticando. No está criticando ella. Pero ella estamos, puede hacer no está harta por participar ahí. Bueno, pero vida? no. Que si sí, la habían sacado, no la había sacado. No está harta por participar ahí. No. Sí tiene mucha está. barriga, donde están las mujeres. Mira la tanto, que ¿Ven? No, yo no, pero yo no estoy participando en eso. Póngala que ganó, póngala que ganó, la de no Azor. Póngala. Si lo puedes decirita, te guacaba a a tita. Póngala que ganó, amable, póngala no que me ganó. No cae nada. No, no, no. no me ponga nada. Para que la gente vea de lo que estamos hablando, póngala que ganó, Julio. No, no, pero mira. Está no, no, ponme el físico no, de no, ella, donde, carico, donde ella sale en eh, vaina, ¿tengo que buscarla yo? Donde ella sale en vaina, en traje de baño, que se le ven su atributo, ve esta, po, pongan esa, se le ven los cuadritos, la cinturita, pongan ¿Ve? esa muchacha. Eso es como la situación de inmigrantes, ¿eh? ¿Y tú no. sabías? Claro que sí. Pongo a la muchacha en vaina, ahí en, en, en traje de baño. Ya, hombre, <risa> <risa> ¿No sale? ¿Para poner esta? Diablo. Diablo. Para que, pa que la gente vea, ve que la gente vea lo que estamos hablando. O sea, tú dices que eso está, o sea, que es el cuerpo perfecto, así tiene que ser toda la mujeres. Para, pa, pa, eso sí, porque ahí ¿Por están qué? participando. ¿Por Dejame qué? Esperar, pero ¿Por qué? Ya, lo, no lo voy a poner aquí, o qué, lo qué. Soy te manda la foto, pero dime por qué. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú crees que es perfecto? Señora, usted cree que donde está participando mujeres así, que se, que que trabajan para tener ese físico así. Viene, dijo una mujer, y que gol No. ¿En serio? Yo creía más cosas. Camila, estamos, sí, este. estamos hablando de la está estamos hablando del concurso. Que no está importa, ella... Tú no puedes negar. Es para a la que mujer, tú así, pues, el cuerpo ¿eh? tuyo como sea. Ella pero le que dar oportunidad. Tiene que darle oportunidad a ella. Sí, pero ella tiene que meterse a su gimnasio. Y comer pinaca. Yo no estoy, peticio, yo estoy para que, no ella, ¿Qué que no eso importa, Que ella. Porque si ella me ha ganado. ¿Eh? No, tú te imaginas bueno, de ganar. No te hablando no de gorda a... Si no fuera ¿Eh? por respeto, me voy de aquí. Porque esto está, eso está demasiado mal. No, no, si te puede por te Por él. Por él. Para para si no, no ella está bien que haya participado. Y pueden poner más gordita también. Que claro son... que sí. No, no, no, porque el mismo Universo tiene que representar un país con lógica y cultura general Claro. no es de que usted va por allí se la como... dejamos pasar en la vaina sí. Santa no no no no no no no está bien ahí pueden participar no no no participar pero no papo no pa, no no para Miss Universo mirate eso que, que esa mujer que está bien para estar ahí esa mujer está bien ahí venga acá está bien entonces después de las doce de la noche comen lo que sea voten por ella voten por no porque ella no físicamente no se me digan más Es para está en el Miss Universo y el flaco ya. Mira, mira, párate y mira, mira, que usted y el flaco, que de que dan las 12 de la noche, comen a, a tú una muñeca que hay en la calle. <risa> Vamos, el flaco y camarógrafo y ¿eh? este. No, no, porque para mí ella está bien. Pueden ir incursionando así porque eso no es tanto lo físico. Y ella no está mal. Ella tiene que estar un poco más llena claro. que las otras, pero esa mujer se ve una un poco, mujer elegante. Un poco. Un ¿Eh? Un poco. Canilla, eso su es pierna que ella tiene. Eso es pierna. Un poco. Entonces viene este muchacho a denigrar de a la mujer. Esa no, nada. yo lo no estoy denigrando. Yo, Oye. Lo te diciendo, yo lo que estoy diciendo es que no puede... ¿Y tú estás denigrando? No, eh, esta de Corina. Yo no estoy denigrando ni grano, no estoy diciendo que ella está mal ni nada Simplemente que ella en ese concurso si No podía participar ¿Y si hermana tuya quiere participar? Por ejemplo, y tú, ¿tú tienes que así? ponerse en línea porque no pueden no, participar ella? ahí? Ah, pues tú obligas a una hermana tuya a Que rebaje para encajar en las otras ¡Claro! Para participar Pero ahí qué machiza, Para participar es aquí, ahí machiza, tú no puedes Es que no se, eh, otra, no se ¿eh? no <risa> se vi había visto eso en, en, en un concurso de Miss Universo Pues te está viendo Y tú lo, lo estás viendo me Te vas a tener que acostumbrar también ya No, no vamos a acostumbrar entonces no, pero él dice que no está delegando la mujer. No, ese dice, yo no me tiene que ir ya, cambiemos de tema. Aquí está nuestro hermano Lovanki de Estados Unidos, vamos a ver qué dice, esperemos que no tenga mala palabra. No, no, no, no bro. Retorno. El, tipo, el tipo tiene la razón. Esa tipa no encaja realmente ahí, porque para un certamen realmente se necesitan X tipo de condiciones, tanto como la inteligencia como la destreza, como las expresiones, y el físico influye mucho. Acuérdese que es de modelaje, esto no es algo de talla grande. Hay que ser sincero, realmente eh, tiene que respetarse más ella que va a ese certamen sabiendo las condiciones físicas que hay que tener, porque hay que ser sincero, si tú vas a un campeonato de. de de eso que hacen los fisiculturistas, de eso de que de, de mostrar los cuadritos, Tú no va a gordo. Ah, porque te aceptan no es porque te aceptaron. Tú a veces eres la misma, tú mismo te conviertes en la burla. El tipo tiene razón, realmente eh, es un poco problemático para los que la enviaron, que lo que le están haciendo un daño como un sin, como un sin, eh, con, ahora con un, con las burlas en las redes, que también eh, <risa> le voy a dar. Ahí está, ahí está. ¿Eh? un daño. Un daño, sí. le puede hacer Ahí un está la opinión de televidente. Lo los que lo digo, ya lo que yo sostengo. Un daño. Yo ¿Eh? asignar, yo ya ya la la Pero, un daño le da a esa muchacha, porque esa muchacha no, no tiene condiciones que para no. participar en un certamen donde donde se re, los requisitos tiene que tener un buen físico, señor.